Buenas amigos, acá estamos, filosofía en construcción, está bien escrito, ahí estoy viendo el videografo, eh, primera temporada, la entrega número 11, tremendo, ahora vamos a, a saludarlo a Lucas Sens, que es acá el, no sé ya si decirle amigo, compañero de pantalla, este, filósofo, diría uno, escúcheme amigo, ¿Qué tema vamos a tocar hoy? ¿Cómo estás, amigo Marcelo y a los amigos y amigas y amigues de La obra de Burlingame en esta nueva edición del programa? Y justamente, ¿no? Vamos a tocar este tema que nos va a convocar en unos días, famoso 20 de julio, y no estamos hablando del alunizaje, aunque tiene que ver, sino del de Día del Amigo, o... Día de la amistad. Opa. No sé, ¿es ¿día del amigo o día de la amistad? ¿Vos qué, qué opinás al respecto? <ríe> y es un tema es un tema digamos pues lo podés poner uno lo puede poner de pintar de rosa si vendes cerveza por ejemplo entonces pones a todos uh -huh. golpeando la botella de cerveza así que lindo los amigos y se abrazan una parrilla llena o te pones a mirar la mano y decís, realmente, ¿cuántos amigos tengo yo? Y de todas las personas que yo conozco, creo que te dicen, no sé, creo que me alcanzan los dedos de una mano. Y después se puede picantear y exigir el concepto de amistad que corresponde porque está ahí en, con la familia. Algunos te dicen, eh, la familia no la elegís, pero los amigos sí, cualquier cantidad de cosas pero lo que he oh, a Lucas... algo exactamente cualquier cantidad de cosas y hasta podemos decir cualquier cantidad de pavadas vamos a decirlo así para para picantear no pero eh, está bueno está bueno lo que dijiste no porque me hace pensar no eh, es que mucho se habla no mucho se habla de eh, la gente discutiendo que si el amor es esto si el amor lo otro no como que se discute mucho sobre el amor y poco sobre la amistad y como que se da por asumido lo que es la amistad. Y acá no se da por asumido nada porque estamos haciendo filosofía, justamente, ¿no? Y me pareció que el, el tema estaba bueno porque, bueno, eh, venía a cuentas del día, justamente, ¿no? Porque le cuento que el Día del Amigo, ¿no? El, el, el origen de la celebración por el Día del Amigo, tiene que ver justamente con el alucinar El, el aluminar, ¡Ay, perdón! Alu, alucinar. Alucina. <risa> Alunizaje, ahí está, la llegada del hombre a la luna, vamos a hacerlo más fácil, eh, no vamos a discutir si llegó de verdad o no, eso lo dejamos para, para otro, otro debate, ¿no? pero cuando sucedió la, la llegada del hombre a la luna, hubo un argentino, que, pero ya tengo acá el nombrecito, que es Enrique Febraro, que era un odontólogo, un profesor, un psicólogo, ¿no? y era músico y escritor también, que cuando vio la, la llegada del hombre a la luna, se le ocurrió una idea que le trajo mucho provecho que fue la de escribir y mandar cartas a un montón de países del mundo justamente como un gesto de, de amistad no, no Él sabía mandó eso. más de mil cartas no exactamente mandó más de mil cartas a más de 20 países en el mundo no muchísimos más eh, justamente celebrando y promoviendo que el 20 de julio sea el día del amigo porque eh, el Ay, perdón, no me sale la palabra, alucinaje del hombre de la luna ¿no? eh, fue justamente una muestra ¿no? de, de la unión fraterna de la humanidad ¿no? y que demostraba la grandeza incluso del ser humano ¿no? eh, y esta cuestión de, bueno, podemos ser amigos y tener todos un proyecto en común. ¿no? El día de la llegada del hombre a la luna a este señor le inspiró mucho y mandó tantas cartas, eh, creo que de las miles que mandó, contestaron 700 y resulta que muchos países del mundo se coparon con la idea y entonces se fue declarando el Día del Amigo en varios lugares más, ¿no? Eh, y es interesante porque incluso, eh, eh, y esto vamos como al a problema filosófico, ¿no? Eh, incluso él dijo, ¿no? Él dijo que justamente la amistad es una virtud, ¿no? que está ligada al desinterés. ¿no? Es decir, en la amistad uno no es egoísta, sino que su verdadero interés está en el amigo y en el bien de la otra persona. Y yo no sé si él cuando lo escribió estaba pensando en, en la definición de, de la amistad, quizás estaba un poquito pasado, ¿no? y estaba festejando, así que me imagino que sí. ¿no? Pero esa idea de asociar la, la amistad con el desinterés, como todo, ¿no? No, no es una idea nueva, no se le ocurrió a él, sino que viene ya de las lejanas épocas eh, de la antigua Grecia, ¿no? eh, Donde justamente los filósofos eh, discutían mucho acerca de, del valor de la amistad y también ensayaron sus respuestas a la problemática, que te voy a decir que tiene respuestas bastante cercanas a lo que todavía pensamos hoy en día. ¿no? A modo de anécdota, te, te cuento, y les cuento también, que tenía una, una profesora en la facultad, ¿no? que nos hinchaba siempre con una pregunta ¿no? eh, filosófica, por supuesto, ¿no? eh, sobre el tema de la amistad, que decía, básicamente, eh, qué era primero ¿no? si la amistad y después los amigos o primero los amigos y después la amistad. Y depende si elegíamos los amigos o la amistad, eh, nos sacaba la ficha, incluso si éramos, decía ella, platónicos o aristotélicos. ¿no? Porque justamente ¿no? los, los platónicos dirían que eh, está primero la amistad, ¿no? que la idea de amistad es lo, lo primero, y los aristotélicos dirían que primero están los amigos y de ahí sacamos la amistad. ¿Pero qué es la amistad entonces? ¿no? Eh, ¿Qué sería la amistad? Bueno, esa es quizás la, la gran pregunta, eh, que nosotros no nos hacemos mucho. ¿no? Eh, yo te decía que, que hablábamos hablamos mucho del amor, pero un poco de la amistad. ¿no? Y los griegos que les gustaba separar la, los términos, ¿no? Eh, ellos decían el amor de tres maneras diferentes ¿no? ellos, eh, la, la palabra que hoy tenemos como amor ellos la traducían por de, de, de tres maneras ¿no? eh, una era el, el eros que era el, el famoso amor romántico pasional ¿no? que, que asociamos al enamoramiento el, el ágape que tenía que ver con un, con un amor como como entrega hacia el otro y Filia, la palabra filia, de la cual eh, proviene etimológicamente de familia, que tenía que ver con esta cuestión del amor eh, del amor más fraternal, ¿no? del amor más ligada al, al vínculo, eh, no a lo pasional, sino a lo duradero, ¿no? y al, al, al lazo con el otro. ¿no? Y eso incluía, por supuesto, ¿no? lo que llamamos amistad, que ellos lo entendían también como una, una forma de amor. Para Aristóteles, que le dedicó muchísimos, muchísimos escritos al, al tema de la amistad eh, Y que eh, tiene una famosa frase que, que decía Yo soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad eh, Así que no sé si era el mejor amigo de Aristóteles De Platón, pero sí de, sí de la verdad, <risa> evidentemente Y lo, ¿no? lo mataba eh, con, con eso, y lo ponía una cosa O, o por ahí se hacía el gracioso también habría que eh, ver po, eso. Po, podía ser, podía ser, ¿no? Era como un poco joderlo, pero, pero tenían, ¿no? Sus, sus, sus, sus disputas, ¿no? Pero bueno, él, él analizando justamente, ¿no? Esto de eh, los amigos, ¿no? Las relaciones de amistad, ¿no? Se daba cuenta que él encontraba, y invito a, a cualquiera de nosotros de nosotras a buscarlo también, en, en las personas que nos rodean, encontraba como tres tipos de amistad, básicamente. ¿no? La primera era la amistad por placer, ¿no? que es obviamente la, la amistad eh, relacionada quizás con el pasar un buen momento, ¿no? con el compartir un, un, un tiempo de, de placer con el otro, donde obviamente a nosotros hoy nos hace ruido, si es o no amistad, Quizás podríamos decir un colega, un compañero, como sea, pero lo llamaba amistad y era una amistad donde lo que se buscaba era el, el placer de los dos. Imagínate, no sé, bueno, tenés un conocido que te invita a jugar al fútbol, ¿no? Te llevas bien, te juntas a jugar al fútbol, te tomas unas birras, te miras el partido, festejás, ¿no? Salís a, a festejar, saliste campeón, todo muy lindo, pero es, es como una amistad limitada, ¿no? Lo que predomina es esa búsqueda como de... Eh, pasarla bien yo, pasarla bien vos y no más que eso. Hay otro tipo de amistad que dice que es la amistad por utilidad donde ya más que el placer sí tiene que ver con una cuestión de, de, de provecho ¿no? donde hay un beneficio entre los dos. Por eso es tu, tu compañero de trabajo, ¿no? Eh, bueno, te llevas bien, son buenos amigos eh, en cierta medida. Por supuesto hay una utilidad de por medio, porque te llevas bien justamente eh, para también te poder trabajar. ¿no? Pero también queda ahí, ¿no? Es amistad, pero le falta un poquito más. Y Aristóteles dice, la verdadera amistad, o lo que nosotros incluso hoy entendemos por la amistad tiene que ver con la amistad buena o la amistad virtuosa, que es lo que te comentaba, ¿no? Tiene que ver con el desinterés, ¿no? Es decir, una amistad es un vínculo donde no me importa tanto mi satisfacción personal, sino que importa más el bien, el bienestar del otro. Pero con una, si querés, cláusula, vamos a decirlo así, ¿no? Y es que la amistad también requiere reciprocidad. Entonces, eh, me importa también el, el, el, el interés por el otro, eh, pero para tener una amistad, el otro tiene que hacer lo mismo que yo. Porque si no, no, no somos amigos, ¿no? A mí me tiene que importar tu bien, por ejemplo. O sea, no me importa pasarla bien, no, no me parece importante aprovecharme de eso, sino me importa tu bien, me importa tu bienestar, me importa tu felicidad. A vos también te importa mi felicidad. Y entonces, en una relación entre iguales, ¿no? eh, podemos ser amigos. Y podemos ser amigos de forma virtuosa, ¿no? buenos amigos. Y a los griegos el tema de la amistad les encantaba. Eh, porque para muchos filósofos, eh, incluso Aristóteles, mismo Platón, o mismo Epicuro, ¿no? eh, consideraban la amistad como el, el valor más importante. O sea, Epicuro lo decía claramente, ¿no? El, el, el, la amistad está primero. ¿no? El, el llevarme bien con los otros, el establecer vínculos duraderos, eh, basados en, en el bien común, basados en, en la reciprocidad, en el ir y vuelta, en el desinterés y no en el egoísmo, eh, hacían de la amistad algo mucho más valioso incluso que el amor. Porque el amor, el, el amor entendido como Eros, eh, bueno, tenía que ver con lo pasional. Entonces, bueno, sí, el, el amor, el enamoramiento muy lindo, pero a los seis meses uno se enamora de otra persona, o uno eh, el amor se transforma en odio, porque las pasiones a veces nos, nos perturban y nos dominan, ¿no? Y entonces, Epicuro decía: no hay que darle tanta bolilla a aleros, no había que darle tanta bolilla de amor pasional, sino. Establecer lazos de amistad, ¿no? Y Epicuro también es un gran filósofo que justamente habla muchísimo de la amistad y considera que la amistad tiene algo muy, muy valioso y que justamente lo hace superior a otras formas de amor que es también el, um, la desapropiación, ¿no? Se supone que si a un amigo lo que me importa es el bienestar del otro, no, yo no voy a estar ahí detrás de él diciéndole qué tiene que hacer, obligándolo a verme, obligándolo a estar, no no le no les estaría exigiendo nada, sino por el contrario, buscaría justamente eh, una, una especie de, de, de vínculo libre. no, La amistad, podemos ser contra amigos en este momento, dejarnos de ver por 30 años y volvernos a ver y seguir siendo amigos. ¿no? Porque la amistad es mucho, muchísimo menos eh, apropiatoria, por decirlo así, eh, que justamente el amor, dice Epicuro. ¿no? Entonces, siguiendo un poco con esta, con esta cuestión que, que planteaba Aristóteles, considera la amistad también como una de las la virtudes superior, ¿no? O sea, eh, a ellos les preocupaba más ser amigos, ¿no? Es decir, eh, hacer una filosofía y hacer un un lugar donde todos sean amigos de todos, que meter a Eros por en el medio, porque las pasiones justamente suelen corrernos de ese ideal de, de armonía, de bien común y de desinterés que tenían normalmente los griegos, ¿no? Pero está bueno pensarlo, no sé, ahora me vas a decir vos qué opinás, porque yo los invitaba justamente, ahora va a meter, meter, se va a picantear, ¿no? Pero me parece justamente interesante para pensarlo en, en función de, a ver, de nuestro presente. Porque obviamente la, la amistad, como todo, ¿no? Como lo, el, el amor, el, el, el trabajo, la pasión y lo que sea, sabemos que se transforma justamente en, en objeto de consumo eh, y también se, se transforma en... en en poder y en manipulación. Entonces, está bueno preguntarse, eh, me, me parece a mí, ¿no? ¿Cuánto de esa posible amistad virtuosa, ¿no? Esa posible amistad desde el desinterés eh, se puede o ejercemos diariamente y cuánta otra amistad basada en la utilidad, en el placer, ¿no? Eh, realmente ejercemos, ¿no? E incluso... Y te voy a dar el pie con esta pregunta, es si realmente no eh, puede haber desinterés y búsqueda del bien del otro en un vínculo humano. Porque ¡Ah! ellos creían que sí, pero, pero qué problema, ¿no? Eh, Ayua, la verdad, primero te felicito por el resumen que hiciste sobre situaciones humanas, este, espectacular, muy bueno. A mí me ayudó a, a disparar sobre, luego, dos palabras que podrían ir en paralelo, que yo utilizo algunas. Que digo, digo que, yo me pregunto a Marcelo, ¿no? ¿Por qué preferís, el amor o el respeto? Y el, el, el, yo digo, prefiero el respeto, ¿por qué? Porque la gente no está obligada a quererme, pero sí está obligada a respetarme. Yo creo que... El re... Cantiano de los tuyos. ¿Eh? Perdón, es muy muy, muy cantiano. Así. ¿Ah, bueno, ya vamos, ¿eh? ya vamos a agarrar el canto otro día. Este, eh, más, más que nada por la vida por la vida misma me ha llevado a entender de que uno no puede obligar a la gente que te quiera, pero sí, le, sí hasta legalmente el respeto es algo punible. Y el respeto está ligado con la con la amistad. Yo creo que hay una cuestión natural. De, de cuando te respetan, entonces vos sentís la llegada de amigos ante un momento que vos puedas necesitar, a mí me ha pasado, sin que vos los llames, y que automáticamente los, los tenés ahí, a disposición, para lo que quiera Sin ninguna cláusula escondida, sin ninguna cláusula gatillo psicológico, como digo yo. La modernidad lo que ha agregado son las manipulaciones psicológicas. A todo eso que vos dijiste. Porque entre las personas también está el, la simbiosis. Está aquello que les gusta generar dependencia afectiva sobre los otros. Y te hacen pensar que son personas recontra Que son personas buenísimas. Pero pueden llegar a hacerte... Eh, a hacerte una escena sino haces una correspondencia según lo que ellos crean que es una cuestión afectiva y dependiente que necesites de ellos y demás en, en, desgranando esta definición ¿no? esto de, de la amistad por conveniencia o por utilidad ¿no? donde justamente lo que en esos casos primaba, bueno, era un, un proyecto, si querés, social político, económico una, una construcción comunitaria pero justamente donde la, la pertenencia al grupo tenía que ver con compartir esos ideales y ese proyecto, ¿no? Y, y por supuesto a cada uno le era útil que el otro también comparta, comparta con lo mismo, ¿no? Y, y así se establecía el, claro. el, la comunidad. Bueno, y está muy bien, digo. Pero habría eh, que echarle de tres definiciones, sí. Yo le quiero echar una gotita de pimienta, que es que eh, en la política, en la época de la adolescencia, no hay que olvidar que el adolescente quiere pertenecer. Entonces, hay que ver hasta qué punto juegan en él. ¿Juegan las convicciones o de repente sigue a un macho alfa o una hembra alfa que dice tal cosa y él quiere o ella quiere pertenecer a ese grupo? Y entonces repite exactamente lo mismo. Puse el dedo, pero así, en donde hay que ponerlo. Sí, sí, sí, totalmente. Apretando el no, sí, sí, Totalmente. Lo que decía yo es que, bueno, eh, esas son otras que, gamas todos de, tenemos, de esta Exactamente, ¿no? A ver, todos, todos tenemos amistades por placer y tenemos a, amistades por, por utilidad, ¿no? Todos también queremos, necesitamos pertenecer a algo. Eh, a veces es un grupo en concreto, a veces son hasta ideas, ¿no? Eh, a veces hasta nos tenemos que sentir parte de, de la humanidad y sentirnos sí. amigados con, con, con la humanidad para para tener fuerza y ganas de, de, de arrancar cada día, ¿no? O, o de hacer cosas. Pero um, está bueno eh, tener eso, digo, a ver, ¿no? ¿no? es Más allá de que uno pueda calificar una como la verdadera amistad o la virtuosa, en realidad todas forman parte de, forman parte de la vida, ¿no? Pero hay algo muy interesante que, que me gustó eh, mucho de, de, del ejemplo, la verdad que está buenísimo el ejemplo, ¿no? Eh, donde vos... Estabas contando la, la situación esa de, de, de los mil dólares, que ya me gustaría a mí tener mil dólares. De paso lo digo por si alguno me quiere prestar y, y en la amistad. Y tener un amigo que venga y te diga, yo voy y lo pongo. Claro, pero me, me interesaba esto de cómo eh, en dos personas que quizás justamente pareciera que no, no, no comparten ideas, no comparten pensamientos, no comparten proyecto político o, o toda esta cuestión, lo que justamente se comparte en realidad es, es la amistad. no Y a veces uno encuentra eh, muchas personas que, que parecen el, el agua y el aceite, no eh, dos, dos personas totalmente distintas, pero que justamente los que los une es el, es el lazo de la amistad, eh, que se sostiene por encima de... Eh, las conveniencias, las coyunturas humanas no y todos esos condicionantes y está bueno eh, entenderlo eh, porque creo que también hace, hace a la cuestión de la amistad y porque la amistad tiene que ver con también una, una forma por supuesto de, de vínculo con, con el otro no y hay algo que tiene la amistad eh, y, y en estas definiciones que estamos jugando que, que es como bastante paradójico y esto lo, lo decía, lo decía Platón en uno de sus diálogos, ¿no? En boca de Sócrates, su maestro eh, y amigo al mismo tiempo, yo creo que era maestro y amigo, ¿no? Eh, aunque bueno, es un debate, <ríe> porque Aristóteles diría que no, que la amistad solo es entre horizontales y no entre superiores y jerarquías, <risa> pero no importa. Eso es algo que no lo dije y lo quería agregar, ¿no? O sea, yo puedo hacer amigo de alguien que es igual a mí, no de mi jefe, porque ahí ver, ahí la amistad pasa por un tema más utilitario, pero bueno, de conveniencia. Pero bueno, más allá de eso, hay algo que planteaba Sócrates en, en, el, en, en uno de los diálogos platónicos, eh, lisis se llamaba, ¿no? Que justamente nos habla de una especie de, de, de paradoja o, o tensión que, que recoge la amistad y que me parece que está bueno como para, para quedarnos repensando un poquito, ¿no? Que tiene que ver con eh, algo que decían los griegos, que, tienen que, que es que la amistad es buena, ¿no? Que la amistad se sostiene por sí misma, o sea, el vínculo de la amistad se sostiene por la amistad, no porque busque algo externo de, de la amistad, ¿no? O sea, una buena amistad es autosuficiente y no depende del otro, pero... Al mismo tiempo, la amistad es con el otro, ¿no? Entonces, hay una especie ahí de, de, de paradoja, ¿no? Porque, claro, eh, uno es amigo de, de otra persona y de alguna manera lo que le importa, por supuesto, es el, el, el bien de, de la otra persona y la felicidad y, y ese bien común construido, pero al mismo tiempo siempre se hace desde el, la mirada de uno, ¿no? Sí, siempre se hace desde el, el, la perspectiva de uno. Entonces hay una especie de, de paradoja, porque uno eh, en la amistad creo que afirma su diferencia con el otro y al mismo tiempo la mismidad, de la unidad de ese vínculo que, que los une. ¿no? Y entonces hay como un poco de, decía eh, Platón, ¿no? Eh, de indefinición de la amistad. Aunque ¿no? cuando uno quiere definir muy bien o con mucho detalle la amistad, se encuentra con esa, esa tensión, ¿no? Somos amigos del otro por lo que es el otro pero, y, y no queremos eh, sacar provecho de eso, pero al mismo tiempo un vínculo, como todo vínculo humano, requiere parámetros comunes y requiere cierta utilidad, ¿no? Requiere cierto respeto, requiere cierta conveniencia, ¿no? Y entonces la amistad juega un poquito con esa, esa paradoja. Pero, claro está, ¿no? Me parece que tiene que ver también en, en dónde ponemos el, el peso, porque si uno en una amistad pone el peso en lo que quiere por sí mismo, ¿no? con el, el deseo egoísta, por supuesto que no estamos hablando de amistad, ¿no? sino de individualismo, y en cambio cuando la amistad es como una entrega absoluta al otro, tampoco estamos hablando de amistad, eh, sino casi como un sacri de sacrificio, y entonces está bueno pensarnos como en esa tensión, en esa paradoja, de y vuelta, ¿no? En esa especie de horizonte de búsqueda de una amistad perfecta y al mismo tiempo entender que nadie es perfecto, que la amistad si bien apunta al desinterés y al bien de los dos, a veces se tiñe de aspectos mundanos y no está mal, sino que justamente forma parte de la construcción de un vínculo, ¿no? Eh, y me gustaría dejar así como para que, que la gente se pregunte también, no esta bueno, pregunta que creo que todos nos hacemos en diferentes momentos de la vida, de cuál sería una, una verdadera amistad. Eh, porque yo en eso me, me, me parece muy bueno lo que dice Aristóteles de pensar la amistad, la verdadera amistad, la virtuosa, justamente desde un lugar de preocupación por el otro no y no preocupación por uno mismo y muchos de nuestros vínculos no tienen ese carácter, y aún así les decimos amigos, y entonces estaría bueno pensar cuál sería la verdadera amistad. ¿no? Como desafío para, para ver bien a quién le decimos felicidad del amigo el 20, que cae martes, ¿no? Y a quién le damos un regalito de buena onda. Sí, complicado. Si bien estamos en el cierre, ¿qué le va a hacer? Me acordé que él dijo algo muy importante, hoy en la charla previa de, de este, del chat, de Whatsapp, el backstage. en el backstage, y eso daría para, <ríe> da para que lo estiremos cinco minutos más, que medio ha he hecho un desastre Facebook y todo lo demás, poniendo eso, amigo, amigo, uh -huh. entonces tenés un millón de amigos, hablemos cinco minutos sobre eso. Yo creo que habría que cambiarlo por conocido y desconocido. Bueno, me parece que uno primero decir, sí, yo conozco a la gente. Que pongan graduaciones, conocido, amigos, no conocido, y ese tipo de cosas, porque también es muy duro poner un tipo, es amigo o no es amigo. Pero si yo, hay veces que le pones, sí, si yo no lo conozco, no sé quién es la persona. ¿Qué sé yo me pide amistad? digo, no me conoce. ¿Cómo me va a pedir amistad, decía yo? Tiene que cambiar la palabra, tiene que poner conocido eh, o, o vinculado no vinculado, pero no amigo, no amigo. Claro, fíjate que en bueno, otras, otras plataformas, eh, por ejemplo, o Twitter o Instagram y bueno otras más nuevas, se usa mucho la, la, la palabra seguidor, ¿no? que también puede, puede, tiene sus... Tendrá sus problemas filosóficos también, pero bueno, cambia. La connotación psicológica, tipo perro, viste, una cosa así, claro. medio, tipo así, no me gusta eso, seguidor. Tampoco, no, es verdad, pero sí, es que me gusta esta cuestión de del fam, ¿no? Eh, el, el seguidor, bueno, vamos detrás tuyo porque... <ríe> Sos el, sos el líder al que seguimos, ¿no? Como se dice en el es fútbol, ¿Cuánto, ¿cuántos perritos tenés? Te dicen, ¿no? Esos son duros Pero bueno, lo que, lo que sí nos usa Igual muchos de estos otros son, son de, la, de la misma gente, ¿no? Así que tampoco es que tanta diferencia Pero bueno, no nos usa este término de, de amigos Que es cierto que, que el de Facebook, ¿no? Eh, también como que no, nos transforma un poco nuestra, nuestra visión de de los amigos, como decía la canción, que yo te decía, ¿no? Yo quiero tener un millón de amigos, decía Roberto Carlos. Bueno, el, el, el Facebook te, te, no, no te llega a cumplir el sueño porque creo que hay un límite de 5.000 amigos, pero de alguna manera es como esto de creer ¿no? que podemos ser amigos de, de todo el mundo. Y quizás podamos, no sé, sentirnos... Eh, a ver, qué sé yo, compañeros del resto de la humanidad, puede ser, pero quizás la, la palabra amigos, por supuesto que tiene, se le queda un poquito corta, sobre todo porque uno tiene en Facebook amigos que claramente no los considerarías amigos, ¿no? Eh, por supuesto, pero, pero bueno, ¿no? Está bueno esto de, de, de un poco el abuso de la palabra amistad, ¿no? Que, que, que perpetramos y nos, también nos hacen perpetrar, ¿no? Y bueno, a mí se me ocurrió al cierre agregar eso. Este, y, y la verdad que las preguntas que él hace están geniales. Yo lo que quiero agregar, para no ser tan verticalista, es que las opiniones que yo doy son, eh, viste, como el almacén, son las cosas que yo agrego. No para que vos te lleves, sino para que realidad después es como si fuese un escaparate, decir, ¿tomás o no tomás? Pero. No me interesa a mí sumarme a la grey verticalista, este, que te dice que tenés que pensar. No, son cosas que uno agrega, pues son cosas que uno se le cruza por la cabeza. Eh, intentamos esto para que vos hagas un ejercicio también y pienses si es que lo querés, porque por ahí no querés. Y simplemente esto para vos pues es un entretenimiento. Mira las cosas que dice el viejo, cómo le corta el diálogo al filósofo. Pero no, es, eh, es en broma y es en serio. Porque uno trata de combatir lo inauténtico y de fortalecer lo auténtico. Y la humanidad está pasando por un momento de crisis donde lo que es inauténtico es que yo diga que gente que yo no soporto son mis amigos. Y gente que a mí no me soporta, no quiero que me digan que son mis amigos. Prefiero lo auténtico sobre lo inauténtico. Cierre usted. Bueno, con esa interesante reflexión, la, la palabra lo, lo auténtico también es un, un término que estaría bueno charlarlo en otra ocasión. Dejamos, creo que yo, varias preguntas para que las vayan pensando la, el 20 de julio que es el, el día del amigo, de la amiga, del amigue, o como quieran llamarlo, y que pensemos un poquito acerca de esta palabra tan, tan usada, tan ¿no? tan difusa al mismo tiempo, tan abusada incluso, que es la amistad, como para pensar qué tipo de vínculos y qué tipo de amistades construimos. ¿no? Así que los esperamos la próxima, y bueno, que sea la, hasta la próxima edición de Filosofía en Construcción. Chao, Marcelito. Es. Sí, está, pero perfecto. Este, está, a 10 puntos. Nos vemos la semana que viene. Les agradecemos este, que visiten, que nos vean. Y es, nos ponen muy contentos. La verdad que sí, la verdad que sí. Hasta, hasta la semana que viene, señor Lucas Sens. Hasta la semana que viene, Marcelo, y a toda mm. la gente de la obra de Burlingame. Nos vemos. Chao.